Ahora, en este video les voy a contar acerca de los diferentes tipos de estudiantes que existen. Así que, comenzamos con el video. parece que su vida es un reality. Todo el tiempo se la pasa haciendo cosas extremas, escolares, como por ejemplo, hace la tarea en los últimos 30 segundos en lo que viene la maestra. Es decir, o sea, es como de una tarea de 10.000 horas de, de, de vacaciones Ya hace 30 segundos, o sea, eso es como de... Así que es algo así es de estudiante. Sí, chicos, estaré pasando a los lugares para checar la tarea. Está bien, así que preparen sus cuadernos para que yo les pueda checar su hermosita tarea que hicieron de vacaciones de 10 mil horas. Oh, no, vamos, vamos, Billy, tú puedes, tú puedes. Vamos, Billy, tú puedes, Billy. Bueno, a ver, tu tarea está perfectísima. Ok, un 10 mhm uh -huh, Billy, voy a checar tu tarea, a ver si sí, está muy bien, solo te faltó un ejercicio, ok Oh, muy bonita tarea, está muy bien Señor Rigoberto, por favor, ya dime su tarea, lo estoy esperando, estoy frente a usted Oh, no, espero solo un minuto, por favor, maestra Oh, no, vamos ya, rápido, rapidito Oh, no, no, no, ya rápido, ya, ya, ya acabé, ahí está Ajá, ok, ok. A ver, déjeme buscarla. Ajá, déjeme ver. Ajá, ajá. Lo logré, logré acabar a tiempo. Ah, oh, perdeme usted, pero está mal. ¡Ah! Es como de, yo estaba ahí y dije, oh no, este es mi final. Es como de, no todo el mundo me está mirando, ¿cierto? Como para decirle a la maestra. Pero de repente la maestra miró y yo, así como, oh, no, todo está cerca de mi mundo. Así que, como todo un pro, logré hacerlo. Lo sé, lo sé, los amo, lo sé. Es como de, yo estaba ahí, pero Rigoberto ah, no es no, Rigoberto, es Billy okay. es como ya estaba ahí, pero de repente estaba como Calificando tarea, dije mm, ¿Qué está haciendo? Debes entregarme Tu tarea ahora, pero no quería Me decía que solo un minuto Pero finalmente me la dio Y la sacó mal, lo sé, soy la mejor Soy la mejor, aunque realmente sacó un día El siguiente alumno parece Willy Wanka. ¿A qué me refiero con Willy Wanka? O sea, es como el alumno que llega de comer así como un finito. Es como de. Oh, creo que es hora de sacar el lanche. Till I give my money right Ooh. I had a dream I could buy my way to heaven When I woke i spent that on a necklace Ooh. I told God I'll be back in a second Man, it's so hard not to act Wait, bueno, el this? Ya no se me distraiga o los tacos del salón Ah, sí, profe Ya le voy a poner mucha atención uh -huh. Entonces la hipotemusa de X es Ay, igual hola, hola, Cuando hola. lo redondeas con un <risa> cero Igual a XY Es igual a 90 y... Señor, ¿qué está haciendo? Ah, mira una mosca <risa> Se me está hablando del salud Adiós Sí, profe, adiós Me no, voy por la mosca. ¡Eh, hey, mosca Bueno el siguiente es aquel que es como el típico chismosito. SM. que yeah, el profesor es el peor porque soy mayor. Maestra, no, no lo hagas. Me está rayando la pared. No. No. just have to say that you're fine when you're not really fine. But you just can't get into it because they would never understand. Y bueno, por último... Estudiante es el de las excusas O sea, es el mejor O sea, es como, es como el pecor, no O sea, es como... No sé de dónde sacan tantas excusas Debería enseñarme ah, Señor Billy, dígame por qué no trajo su tarea Longtop, es que Me tuve que ir a salvar el mundo, es que Soy superhéroe, es que mi mamá se enfermó Y nos tuvimos que ir al hospital Es que un niño dijo que usted no era el mejor profesor del mundo Así que me peleé con él y perdí mi tarea No, es el mejor? no se preocupe, yo le pongo un 10 es más, 10 y 10 puntos extra. O sea, ya acento todo el año. Y hey. bueno, hasta aquí el video de hoy de la semana del día. No sé, porque ya saben que yo subo videos cada cara que se me antoja. Así que hasta aquí el video de hoy. Así que espero que les haya gustado el video. Si ya saben, así de un gran like. Si no, otro like. Si no, otro like. Like, like, like. Así que nos vemos la próxima. Chao, chao.